Bienvenido a los vídeos sobre BMC-CMDB. En este, buscaremos el CI que desea visualizar en el explorador de CMDB. Ahora, veremos el CI en su entorno. Estas son algunas de las opciones disponibles en el explorador de CMDB. Al iniciar sesión en CMDB, verá el panel con el widget de búsqueda en la parte superior. Primero, debe buscar el CI que desea visualizar. Los criterios predeterminados se pueden modificar si es preciso. Si desea refinar más la búsqueda, utilice la búsqueda avanzada. Seleccione los CI que visualizar y haga clic en Mostrar en Explorador. Abra el explorador de CMDB haciendo clic en un nombre de CI en la información del CI. Los CI y su entorno aparecen en el panel de diseño del explorador. Algunos CI se agrupan para simplificar la vista. Haga clic en el signo Más para expandir el grupo. Use el modo de selección para agrupar los CI. Expanda o oculte la jerarquía inmediata de un CI. Según la apariencia del entorno. Quizás desee cambiar el diseño. Si desea ver solo clases o relaciones específicas, utilice los filtros. Guarde el filtro y acceda a él desde la lista más tarde. Si desea compartir el filtro con otros usuarios, asegúrese de que es global. Comparta una instantánea exportándola en PNG, PDF y otros formatos. Si busca varios conjuntos de datos, podrá verlos en fichas diferentes. Para editar un CI, selecciónelo y haga clic en Modeling Studio. Gracias por su atención.